Bienvenidos, mi nombre es Lucas Veloso, soy Secretario General de la GTF en Sudamérica y miembro del Consejo Argentino. Y esto es GTF Direct. Desde público conocimiento, que el mundo está pasando por un momento muy peculiar y las personas debemos adaptarnos momentáneamente a esta nueva vida. Desde la GTF Sudamérica nos abrimos con nuevas iniciativas para seguir compartiendo este arte marcial que nos une. Clases online En un esfuerzo por parte de los instructores, logramos que las clases no se suspendan buscamos una alternativa en línea para no cesar con la enseñanza. Herramientas como Skype y Hangouts de Google son utilizadas por los referentes de la GTF para seguir impartiendo clases. Así, día a día, a pesar del encierro, muchos alumnos continúan aprendiendo y avanzando en sus conocimientos. Desde el primer día de encierro obligatorio, los instructores han comenzado paulatinamente a implementar esta nueva modalidad que ya lleva más de dos meses en práctica. No obstante, todas las graduaciones, inclusive las más altas, están utilizando este medio para entrenar. De esta manera, también ya se ha comenzado a tomar examen vía online para no retrasar la carrera del Taekwondo de los alumnos. Sabemos la importancia que tiene la actividad física en nuestra vida. ¿Pero realmente somos conscientes de lo importante que es en esta situación de encierro? Hablamos con especialistas que nos comentan un poco por qué ahora, más que nunca, no hay que dejar de hacer taekwondo. Mi nombre es Gastón Bartoli, soy médico neuropsiquiatra del Hospital Nacional Alejandro Posadas.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 Hola, yo soy Nicolás Lista, soy médico especialista en clínica médica, terapia intensiva e infectología. Hoy quería hablarles de los beneficios de realizar Taekwondo. Todos saben de que el Taekwondo produce mejoría en la musculación, en las articulaciones, pero más allá de estos beneficios, produce mejorías en la salud. Realizar Taekwondo genera aumento de endorfinas que producen una sensación de placer. Realizar Taekwondo mejora la capacidad cardiovascular. Mejora la capacidad respiratoria y disminuye la probabilidad de otras enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, infarto, muerte súbita y obesidad. Disminuir la obesidad ayuda a disminuir la probabilidad de que una neumonía por COVID-19 evolucione a una neumonía grave. El Taekwondo es mucho más que un deporte. El Taekwondo es un arte marcial que nos ayuda a concentrarnos y a vencer distintos obstáculos. Nosotros estamos viviendo una pandemia y esta es la oportunidad de mejorarnos a nosotros mismos, adaptarnos a esta situación adversa para poder vencerla. Una vez más, los invito a realizar las clases virtuales. Un beso grande y hasta pronto. Agradecemos los consejos de nuestros especialistas. Si bien no queremos agotar un tema que es parte de nuestro día a día, no podemos permanecer ajenos. Pero en GTF Direct hay mucho más, así que que comience el entretenimiento. El pasado 11 de abril estrenamos en las redes un video que homenajea al Grandmaster Master Park Junte, fundador de la GTF. El video de un minuto de duración fue lanzado a nivel mundial el mismo día que se conmemora su fallecimiento y muestra imágenes del Grandmaster Master Park Junte rescatada de los archivos de la GTF. Hoy acá ustedes van a poder ver la versión extendida de dicho video, que contiene imágenes que por cuestiones de tiempo quedaron fuera del corte anterior. Así que veamos este video de la mano de LTV Studio. Agradecemos el homenaje del TV Studio. Personalmente he compartido muchos momentos con el gran Master Parchun y aprecio mucho lo respetuoso del trabajo que han logrado. Tenemos mucho más material para futuras entregas. Si quieren ver más, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal GTF On Air. Hagan clic en la campanita para que el canal les notifique cada vez que se sube un video. Nos vamos a despedir con un estreno más. Un video promocional del Seminario de Arbitraje 2020 con imágenes de el curso de capacitación. Este año se resolvió que la primera de las tres fechas del curso sea vía online, para que los alumnos no tengan que posponer su capacitación. Les agradecemos por estar del otro lado y nos vamos a volver a encontrar en la próxima entrega. Los dejamos con el video. Que lo disfruten. All for the thing that I have in mind I wanted peace, I wanted to be fine I wonder why I cannot just sit for one. I really wanna see what it looks like Find my way. I'm just looking for something I can make in another day. Cause I Just see for a while I really want to see what it looks like You Do